Bienvenidos queridos hermanos que están presentes y todos ustedes queridos televidentes, radio oyentes y cibernautas a nuestra celebración eucarística dominical desde la centenaria parroquia evangelizadora mediática San Antonio de Padua ubicada en el sector de Gasco en Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Les recordamos suscribirse a nuestro canal de YouTube San Antonio RTV, para que siempre puedan estar presentes en nuestras celebraciones. Nos congrega el Señor para participar del gran banquete eucarístico en este segundo domingo de cuaresma. La liturgia de hoy nos presenta la transfiguración de Jesús, con la que Él quiere mostrar a sus discípulos más cercanos la verdad completa sobre su servicio y entrega que implica la cruz y se nos invita a contemplar a Cristo para que iluminados por su palabra podamos vencer las pruebas cotidianas de la vida y ser en medio del mundo testigos de su gloria. Con fe, esperanza y amor nos ponemos de pie para recibir a quien presidirá esta celebración eucarística, Su Excelencia Reverendísima, Monseñor José Amable Durán Tineo, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo, acompañado de los diáconos y acólitos, iniciamos nuestra celebración con alegría y cantando. Somos un pueblo que camina, que marcha por... Yeah. <laughs> Un pueblo todos, somos un pueblo que camina, y juntos caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba, sin penas y tristezas, ciudad de eternidad. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén La paz esté con cada uno de ustedes Y con tu espíritu El saludo de parte de nuestro arzobispo, también del mío propio A cada uno de ustedes, muy particularmente a los que nos siguen a través de la televisión y demás redes sociales Estamos en cuaresma, en el segundo domingo ya del tiempo de cuaresma y la cuaresma es preparación a la Pascua, es un camino, es un peregrinar, y en ese camino caemos, y en la Pascua renovaremos nuestro bautismo, por eso desde ya vamos preparándonos a través de, las, de la penitencia, de la obra de caridad, de la escucha de la palabra, para ese gran acontecimiento donde renovaremos nuestra fe, ese sacramento fundamental de la vida cristiana. Para participar con fruto de esta Eucaristía que el Señor nos regala aquí y ahora, miremos nuestro interior y pidamos con humildad la misericordia y el perdón.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 Liturgia de la Palabra. La vocación de Abraham es un acontecimiento que nos muestra cómo hemos de responder a las invitaciones que el Señor continuamente nos hace. Escuchemos. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días el Señor dijo a Abraham, sal de tu tierra. Y de la casa de tu Padre hacia la tierra que te mostraré. Haré de ti un gran pueblo. Te bendeciré. Haré famoso tu nombre y será una bendición. Bendeciré a los que te bendigan. Maldeciré a los que te maldigan. Con tu nombre se bendecirán todas las familias del mundo. Abraham marchó como le había dicho el Señor Palabra de Dios Te alabamos Señor Que tu misericordia Señor sobre nosotros como lo esperamos de ti que tu misericordia Señor venga sobre nosotros como lo esperamos de ti la palabra del Señor es sincera sus acciones son leales Él ama la justicia y el derecho y su misericordia llena la tierra que tu misericordia Señor venga sobre nosotros como Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Que tu misericordia. sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Nosotros aguardamos al Señor, Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti, que tu misericordia sea. carta a Timoteo, San Pablo nos comunica que hemos sido llamados a trabajar por el Evangelio con insistencia y sin dejarnos desanimar por los sufrimientos o vicisitudes que se nos puedan presentar. Escuchemos. Lectura de la Segunda Carta del Apóstol San Pablo a Timoteo Querido hermano, toma parte en los duros trabajos del Evangelio, según la fuerza que Dios te dé. Él nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestros méritos, sino porque antes de la creación, desde tiempo inmemorial, Dios dispuso darnos su gracia por medio de Jesucristo y ahora esa gracia se ha manifestado por medio del Evangelio al aparecer nuestro Salvador Jesucristo que destruyó la muerte y sacó a la luz la vida inmortal. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio, Mateo nos cuenta la transformación que experimentó Jesús en presencia de sus tres discípulos más cercanos, Pedro, Santiago y Juan, a quienes les permitió contemplar su gloria. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y se lo llevó aparte a una montaña alta. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro se resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se le aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro,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 no cuenten a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti. hermanos, invoquemos al Espíritu Santo que ilumine nuestra mente y nuestros corazones para entender esta palabra que hoy nos dirige. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, testigos de Jesús, para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bien, el tiempo de cuaresma es camino hacia la Pascua, por tanto es una peregrinación. El pueblo de Dios siempre ha sido peregrino, siempre, es una nota Fundamental de la Iglesia como pueblo de Dios. Y hoy nos presenta la palabra, ese peregrinar, tanto en Abraham, que es nuestro modelo en la fe. El libro del Génesis nos presenta hoy la llamada de Abraham, sal de tu tierra y de la casa de tu Padre sal de tu tierra, salir de la tierra significa eh, cambiar el modo de pensar, el modo de sentir, el modo de vivir, todo el que realmente escucha la voz de Dios como lo hizo Abraham sale de la tierra, es decir el Señor nos invita a levantar la mirada a mirar la tierra que nos promete que es el reino de los cielos naturalmente para Abraham también era aquella tierra de Palestina pero no se quedaba ahí la promesa, la promesa era mucho más es la patria del cielo somos ciudadanos del cielo y por eso el cristiano está en el mundo pero no piensa como piensan los hombres del mundo no tiene los valores del mundo sino que eh, su meta y sus valores son los valores del reino y su ciudadanía no pasa con esta, con esta, paz, con esta vida, sino que eh, alcanza su plenitud en el cielo. Y por supuesto que para esto se necesita coraje, se necesita determinación, se necesita escuchar la palabra de Dios para él, pero ahorita me voy a detener un poco más en esto del escuchar sin embargo siempre es para una bendición fíjense que el Señor le pide una renuncia a Abraham no es fácil dejar la tierra no es fácil dejar el lugar donde uno reside donde uno se siente cómodo muchas veces se siente instalado para arriesgarse a algo que se nos promete no podemos perder de nunca vista lo que el Señor nos promete porque es la motivación para hacer tantas renuncias en este mundo a tantas propuestas de felicidad a tanta propuesta de libertad que el mundo nos hace hoy pero que en el fondo lo que no viene de Dios siempre termina esclavizando siempre termina en la desilusión siempre termina, podríamos decir, en el fracaso. Al contrario, Dios me dice, dice a Abraham, haré de ti un gran pueblo, te bendeciré, haré famoso tu nombre y será una bendición. ¿Qué nos promete el mundo? Nos promete felicidad a la carta y por eso hoy eh, la invitación a consumir, a consumir, a consumir. Y por eso a veces compramos y compramos hasta sin pensar si lo que estamos comprando lo necesitamos hemos hecho del mercado una idolatría una idolatría donde hay tanto engaños engaños porque lo que se quiere es vender aunque ese producto me produzca una enfermedad que luego me lleve al médico pero también si me enfermo de una vez incluso psicológicamente no se preocupe eh, también aquí tenemos la solución, con una pastillita, usted también puede rebajar, una vida fácil, esa es la vida del mercado y la vida del mundo de hoy, eh, sin embargo, no hay, no hay verdadera realización, no hay verdadero bien sin cruz, no lo hay, ahorita me voy a detener en esto también, eh, dice, le dice Dios, a Abraham, haré de ti un gran pueblo, te bendeciré, haré famoso tu nombre, será una bendición. El que sigue al Señor, el que no sigue los criterios del mundo, es una bendición en su familia, es una bendición en su comunidad, es una bendición para la iglesia y termina también eh, siendo bendecido ya de una manera eterna compartiendo con el mismo Dios su patria toda su, su reino, todo su reino, toda su realidad, todo su ser pero también maldeciré a los que te maldigan hoy nosotros estamos aquí también gracias a que este primer hombre este primer llamado eh, escuchó la palabra de Dios, por eso es modelo, es prototipo de fe. Abraham, prototipo de fe. En el Evangelio también eh, se nos presenta este este caminar, este no in, instalarnos, este escuchar la voz del Señor, la llamada del Señor que me invita a subir, a subir al Monte. Toda peregrinación implica un sacrificio, implica un trabajo, pero cuando uno llega al monte, entonces que contempla el paisaje, que contempla la llanura, que contempla la naturaleza, entonces uno dice vale la pena, valió la pena, incluso humanamente. Pues así también cuando eh, nos separamos un poco, ¿verdad?, de lo cotidiano del mundo, y hacemos también una, algún ejercicio Hoy, ahora en el tiempo de cuaresma Hay muchos retiros a los cuales la iglesia nos invita Mañana mismo hay retiro en el, en el Santuario Santo Cristo de los Milagros En el Monte de Oración de San Víctor Moca Hay toda una, eh, un programa Un programa eh, donde el Señor nos invita a subir, a subir al monte para contemplarlo a él transfigurado. Pero incluso en la cotidianidad de la vida, y esto nos lo dice el Papa también, en medio de los del trabajo, de las circunstancias, yo puedo hacer también un alto, puedo hacer una parada, una parada y escuchar la voz de Dios que me llega de muchas maneras. Papa en este sentido nos invita a tener dos actitudes en esta cuaresma. La primera es escuchar y que, y fijándose justamente en este Evangelio donde aparece la voz que dice a los discípulos, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y por eso en medio de tantas voces en este mundo, voces incluso en, el, en, en la misma iglesia podríamos decir que distorsionan paradójicamente estamos llamados a escuchar a Jesucristo Él sí que tiene palabra de vida eterna no es el que me aconseja mal no es el que me dice la homosexualidad no es nada no es el que me dice el aborto no es nada no es el que me dice Podríamos decir: No importa, tranquilo, no pasa nada. Sigue tu, tu mundo, sigue en ese mundo de sueño y de diversión. No, la voz de Jesucristo. Este es mi Hijo amado. Escúchenlo, escúchenlo. Y de verdad que cuando uno saca un tiempito para orar, para orar, para estar con el Señor, uno siente la fuerza de Dios, la gracia de Dios. Porque Él está vivo, está presente, está real en la Eucaristía, en la Eucaristía. Uno también siente que el Señor me transfigura, me da su gracia, me da su alegría, su alegría. Este es mi guamado. amado, escúchenlo. Primera llamada de la, en la cuaresma, escuchar la llamada de Dios como lo hizo Abraham, como lo hicieron los apóstoles. Escuchar, pero escuchar a Jesús también en los pobres, en los pequeños, en los sencillos, en el compañero también de comunidad. Ahí también el Señor me está hablando, me está llamando, me está hablando. Escuchar. Y sobre todo, eh, también escucharlo en la tradición de la iglesia. Fíjense que ahí en la transfiguración aparecen aparece el Antiguo Testamento. Simbolizado en Moisés y Elías. Moisés simboliza la ley, Elías simboliza a los profetas. Quiere decir que hay una continuidad. Jesús ha venido a traer lo nuevo, a traer lo nuevo, pero no, podríamos decir, abolir lo que ya Dios mismo había hecho en su pueblo, sino a darle perfecta, perfecto cumplimiento. Así también Dios me habla en la tradición viva también de la iglesia la tradición viva de la iglesia la otra llamada eh, que nos hace el Papa también fijándose en esta palabra eh, se fija en, en la otra expresión de Jesús que cuando los discípulos entran en miedo entran en pavor le dicen levántense no teman Hoy también vivimos en un mundo de mucha inseguridad, de mucho miedo porque tenemos un mundo que no como que no tiene algo de qué agarrarse pero nosotros los cristianos no nos luce eso porque tenemos a Jesucristo y el que tiene a Jesucristo vence y el que tiene a Jesucristo tiene la verdad y el que tiene a Jesucristo tiene una fuerza que no la tiene otro pero naturalmente tengo que abrir mi corazón abrirle mi corazón a Él y dejarme inundar de su gracia dejarme inundar de su espíritu levántense, no teman no teman, no tengan miedo no tengan miedo porque ahí el Señor estará para cuidarme para abrirme camino para darme una nueva abrirme un nuevo horizonte como lo hizo también con los apóstoles no se crean Jesús se llevó a los apóstoles al monte porque antes le había anunciado la pasión le había dicho miren el Hijo del Hombre tiene que sufrir, tiene que padecer y entraron en miedo entraron en miedo, entraron en pánico, en angustia y el mismo Pedro le dijo mira no a ti no te puede pasar eso ¿Cómo va a ser y el Señor le dice apártate de mí Satanás todo el que nos quiere apartar a nosotros del, del valor del evangelio de Jesucristo de la cruz porque solo lo que te cuesta vale solo lo que te cuesta vale y eso eh, también solo lo que nos cuesta nosotros lo valoramos porque me costó y eso realmente construye lo que se consigue fácil no sirve para nada no sirve para nada y ahí está tu familia, para nosotros ahí está nuestra vocación. Y fácilmente la puede uno echar, todo eso lo puede echar a perder por seguir el mundo de lo fácil, de lo cómodo, de lo placentero. De lo placentero. Eh, por pues los apóstoles sentían miedo, por eso Jesús le da una prenda de gloria, se lo lleva al monte, para hablarle al corazón, para transfigurarse ante ellos para decirle ya el Señor ha hecho historia con Moisés y con Elías y la cruz no se queda en la cruz sino que la cruz termina en la resurrección esto fue un anticipo de la resurrección lo mismo que a nosotros también nos da anticipo de su gloria la misma Eucaristía es un anticipo de la gloria de Dios de su banquete eterno de su banquete eterno no tengan miedo, levántense y hoy San Pablo también, en sintonía con este levántense, le dice a Timoteo, te lo dice a ti, me lo dice a mí, querido hermano, toma parte en los duros trabajos del Evangelio. No es fácil vivir el Evangelio. Y usted toma trabajo en los difíciles trabajos del Evangelio cuando da testimonio en su familia de vida de fe, de vida cristiana, en su trabajo en el estudio en los ambientes donde estemos ahí es donde uno debe tomar parte dando ese testimonio de vida cristiana no siendo igual que como son los otros no pensando como piensa el común de la gente tomar parte de los duros trabajos aunque me digan atrasado estar dispuesto también a sufrir la cruz si es necesario por Jesucristo a sufrir la cruz, según la fuerza, la fuer las fuerzas que Dios te dé, y sobre todo dice Pablo, recuerda que Él nos salvó, Él ha dado mi su vida por ti, y me lo ha dado todo, me ha dado esta vida, esta vida es una gracia de Dios, un don de Dios, por eso la fe, es una respuesta al amor de Dios, que es amor, que es bueno, la fe es eso, porque solo el amor, solo el bien es digno de fe, es digno de fe. Él nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestros méritos, sino porque antes de la creación del mundo, ya el Señor dispuso darnos su gracia por medio de Jesucristo eterno con el Padre, eterno con el Padre. Por tanto, ¿verdad?, eh, vivamos esta cuaresma con esta intensidad con la que Jesús nos llama, veámoslo también como un peregrinar. La cuaresma es un símbolo de la vida también. La vida es un prepararnos para la vida que no se acaba. Por tanto, no nos durmamos en este mundo. El Señor nos lo dice bien claro. Y quiero terminar con una visión que tuvo Santa Faustina Kowalska, esa gran santa de la misericordia, y dice ella en su diario que el Señor le permitió ver los tres estados, el infierno, el purgatorio y el cielo, los tres estados, no podemos tampoco, el infierno existe señores, existe, y la peor mentira de Satanás es decirnos que el infierno no existe. Por eso dice San, dice San Agustín, el que te creó sin ti, no puede salvarte sin ti. No puede salvarte sin ti si uno no coopera con Jesucristo. La gracia está ahí, pero es si yo me dejo también lavar, me dejo transformar, porque incluso esa libertad es un misterio de amor de Dios un misterio de amor de Dios, el que ama deja al otro libre, ahora le da todas, todos los medios y las condiciones para que se abrace, ah, el Señor le da la fuerza nos da la vida, nos da todo pero si yo no quiero con el que no quiere no se puede sencillamente así pues esta santa dice que el Señor fue allí dice que no murió porque en definitiva fue una gracia de Dios cuando miró aquello cuando miró aquello una gracia de Dios y dice que la mayor el mayor vacío es justamente la lejanía de Dios ese es el mayor sufrimiento pero eso lo podemos experimentar aquí también cuando el hombre se aleja de Dios es cuando experimenta los más grandes sufrimientos desde aquí ya se experimenta eso como el hijo pródigo Allá se acuerda ay yo que estaba tan bien en la casa de mi padre yo que estaba tan bien y eh, Luego en el purgatorio, el purgatorio también, dice que el ángel de la guarda la acompañó. También lo dice María Sigma, una gran visionaria sobre el purgatorio. El ángel de la guarda nos acompaña en todos los momentos donde estamos. En todos los momentos. Eh, y allí están las almas orando fervientemente, pero ya no le vale. En el purgatorio rezan y rezan, pero no le vale. ¿Por qué no le vale? Porque ya las oportunidades pasaron. Después de la muerte viene el juicio. Ahora, por eso la iglesia muy sabiamente nos manda a orar como una obra de misericordia por los que están ahí. Y que luego eso se convierten en abogados nuestros también. En la iglesia viven esa comunión, comunión de gracia, comunión de espíritu. La iglesia peregrinante, la iglesia purgante, la iglesia triunfante. Comunión. Creo en la comunión de los santos. Vamos a proclamar ahorita en el credo la comunión de los santos. ¿Esa es? En ese intercambio de bienes eh, materiales y espirituales. Y luego, por supuesto, los que están en el cielo, ¿verdad? Los que están en el cielo que ya están disfrutando de la gloria. De la gloria de Dios. Bien, pidamos al Señor, como dice ahorita, vivir en este espíritu, que nada ni nadie nos arrebate nuestra fe, eh, que no tampoco nos quedemos como con esas experiencias de transfiguración que el Señor nos da. A veces podemos como instalarnos ahí, sí, lo disfrutamos, pero es sobre todo para bajar nuevamente al, al valle. Y seguir allí testimoniando el Evangelio, sabiendo que el Señor me acompaña, que Él me da su fuerza, me da su luz y al final me promete vida eterna. Amén. Amén. Profesemos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 y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos al Padre, que dispuso darnos su gracia por medio de Cristo. Por el Papa Francisco, los obispos y sacerdotes, para que anuncien en el Evangelio y por medio de la luz de Cristo nos transformemos a vivir la caridad, la fraternidad y las buenas obras roguemos al Señor te rogamos, óyenos por los que gobiernan nuestra nación para que descubriendo el rostro sufriente de los pobres trabajen por la transformación de las condiciones sociales económicas y políticas roguemos al Señor te rogamos, óyenos por los enfermos y todos los que sufren para que encuentren manos y corazones abiertos dispuestos a ayudarles en su sufrimiento roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las vocaciones sacerdotales y religiosas, para que cada día haya más jóvenes dispuestos a seguir al Señor en este camino de servicio al Evangelio y a la comunidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los fieles que se encuentran aquí presentes, los que nos siguen a través de la televisión, radio y la web, para que esta celebración, Renueve nuestra fe, acreciente nuestra esperanza y nos ayude a vivir la cuaresma como un camino de verdadera conversión, roguemos al Señor. Tenganos, Señor Dios nuestro, tu Hijo Jesús ha destruido la muerte y ha sacado a la luz la vida inmortal. Haz que tu misericordia venga sobre nosotros como lo esperamos de ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. y También hermanas, para que este sacrificio que es mío y ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y la de toda su santa iglesia. Te pedimos Señor que esta oración borre nuestros pecados y santifique los cuerpos y las almas de tus fieles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 Que después de anunciar su muerte a los discípulos Les mostró el monte santo el resplandor de su luz Para testimoniar de, de acuerdo con la ley y los profetas Que por la pasión se llega a la gloria de la resurrección por eso con las virtudes del cielo Te aclamamos continuamente en la tierra Alabando tu gloria sin cesar Santo, Santo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 que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos y siendo Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor, Señor mío, Dios mío, Dios mío, mío, mío gloria mío, y alabanza a, a ti, Señor. Bendito y alabado, bendito sea, y alabado, bendito y alabado seas sea por siempre, por siempre y Señor Jesús. Jesús. Honor y gloria a santo eres. sea tu Dios. Honor y gloria a ti.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 Hagan esto en conmemoración mía. Señor, Señor, Señor mío, Dios Dios mío, Dios mío, hoy, gloria y alabanzas a ti, bendito Señor, Señor. Bendito y alabado sea por siempre, tu presencia Señor. En ese lugar, declaramos, declaramos tu presencia en él. Este Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el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 Reúne en torno a ti, Padre Misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, bienvenidos Icar, Previ de los Santos, Ramona Santos, Manuel Enrique Rivera, María del Carmen, Víctor Gómez, Carolina Bogart, Milton Ángeles, Lucas Pestana, los difuntos de la familia Fernández Valerio. Campos de Peña y Peñaló y Prián, Esteban Luna, María Ramona Castro y de todos y de cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino donde esperamos los sal todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro,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 de participar en la Sagrada Eucaristía, que es signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino,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 Señor, el Hijo de Dios vivo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y da la paz. Dichosos nosotros los invitados a esta cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén.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 Pastor que entregándote sin vacío La que nos reconocerá el amor con el que nos amamos Damos gracias, Señor, porque al participar en estos gloriosos misterios nos haces recibir ya en este mundo los bienes eternos del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En nombre de nuestro párroco, Padre Kennedy, queremos darle la más cordial bienvenida a Monseñor José Amable Durantineo obispo auxiliar de la arquidiócesis de Santo Domingo y despedirlo como nosotros sabemos. No se olviden de orar por mí, como dice el Papa, siempre pido esto, oren por mí, oren por toda la iglesia,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 Nuestra Señora de la Altagracia, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Bendice continuamente a tus fieles, Señor, y haz que se adhieran de tal modo al Evangelio de tu unigénito que aspiren siempre y puedan llegar felizmente a la gloria que Él mostró a los apóstoles, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.